Wisely done, Mr. Freeman. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cool Mods. Hoy vamos a hablar de The Infected. The Infected fue lanzado en junio de 2020 y su autor es Neclipse, o Neclipse, como prefieran decirle. El mod hace muchas cosas bien y de hecho van a ver que lo que encuentro molesto es más que nada cuestiones técnicas, más que problemas con el gameplay de mod o los mapas. Antes que nada quiero avisarles que usa más models y enemigos de Opposing Force que de Half-Life normal, así que si son de esos que les genera rechazo a la raza X o las armas de Opposing Force, por ejemplo, entonces este mod no les va a gustar. Para los demás que no tienen problemas con esto, seguramente lo puedan disfrutar, pero para eso tenemos que ver qué cosas ofrece este mod, así que pasemos a lo que el mod hace bien. Muy bien, empezando por lo que hace bien el mod, lo que más resalta para mí este mod son los mapas. No solo están muy bien diseñados, sino que fluyen de forma muy natural se nota que hubo mucha dedicación en hacerlos entretenidos pero también coherentes. He visto en muchos mods cómo los escenarios cambian de golpe y a pesar de que muchas veces funcionan desde el punto de vista del gameplay, hace que algunos niveles parezcan fuera de lugar. Este, sin embargo, no es el caso, ya que como dije antes, se nota que hubo especial atención en eso. Inclusive hay una breve sección en Zen que también me gustó, pero no dura más que dos o tres mapas. Además de esto que dije, también tengo que destacar que lucen bien estéticamente. Es decir, no se puede encontrar casi nada malo con los mapas de este mod. Más adelante voy a hablar en las contras, pero eh, a simple vista son casi perfectos, porque tienen todo lo que se puede llegar a pedir. Variedad, coherencia entre los mapas, y además de eso, son lindos estéticamente. Por así decirlo. Otra cosa que hace bien para mí el mod, que no sabía cómo llamar esto, parece que estoy hablando de, de algo de una empresa, pero bueno, es la distribución de suministros. ¿A qué me refiero con esto? A las armas, las balas, la vida, la armadura, siempre te encontrás en el punto medio casi perfecto durante todo el mod. Nunca te sobra ni te falta nada. Lo que sí, hay al principio un poco de espacio entre las estaciones de vida y los medkits, pero la verdad que no es nada grave. Después durante todo el resto del mod nunca te dan demasiadas eh, municiones, ni, ni demasiadas armaduras, ni poca tampoco. Está siempre listo para todos los enfrentamientos. Siempre y cuando eh, no desperdicies dichos suministros, ¿no? Pero la verdad que tuvo un balance casi perfecto para mí durante todo el mod. Otra cosa que hace muy bien el mod que creo que está atado a los puntos anteriores, es la dificultad. ¿Por qué digo que está atado a los puntos anteriores? Por el diseño de los mapas, por dónde estaban los enemigos, qué enemigos aparecían según qué mapa, los suministros que te daban antes de una pelea dura, eh, los suministros que te daban entre peleas también. Así que creo que en ese sentido también está muy bien logrado el mod. Muy bien, ahora vamos a hablar de las cosas negativas del mod, que ni siquiera las llamaría negativas en este caso, es más bien cosas que no hace tan bien. La primera contra son problemas técnicos, no sé si esto tiene que ver con Steam, tiene que ver con Half-Life o con las actualizaciones que le hicieron a Half-Life durante los años, pero hubo varios problemas técnicos con el mod, que ahora que lo pienso no sé si tiene tanto que ver con las versiones nuevas de Half-Life porque el mod salió el año pasado. Pero bueno, en fin, de lo que estoy hablando es, a veces hay mucho lag cuando recién carga un nivel, se traba mucho el juego... A veces en los ascensores el personaje se buguea directamente, se traba, no te puedes mover. Y bueno, esto resulta bastante molesto cuando tratas de jugarlo de forma continua. Así que guarden seguido, por si le llega a pasar una de estas cosas. Lo del lag no, porque no rompe el juego, pero los ascensores tengan mucho cuidado. Otra cosa que sentí que estaba mal con el mod es que tiene, a veces por secciones, esto no... Quiero resaltar que esto no pasa durante todo el mod, hay una pequeña sección en la mitad o el primer cuarto del mod en la que hay demasiados ductos. Con esto me refiero a que a veces eh, los usa de transición entre nivel y nivel y ahí sí no fluye de forma muy natural, pero es mínimo, es en 4 o tres mapas que lo habré notado y la verdad que no molesta tanto, pero... Quería resaltarlo. A veces depende mucho de los ductos para pasar de nivel a nivel. La última contra es más algo bastante personal, no creo que le moleste a casi nadie más realmente, pero es que quizás falta un poco más de interacción con NPCs. Si la idea del mod era estar solo, no lo logró muy bien porque hay NPCs con los que te hablas y que te ayudan una, dos, quizás tres veces como mucho. Y me pareció que para que nos importen más adelante los personajes, cuando intentamos escapar, deberían haber hecho que interactúen más con nuestro personaje. Lo resalto más que nada porque sé que hay muchos mods en los que ni siquiera hablas con NPCs, pero lo resalto más que nada porque se nota que hubo una intención de tener unos personajes establecidos en el mod. Pero están tan poco, aparecen tan poco que no llegan a importarte, ni... Creo que nunca me aprendí sus nombres, solamente por eso lo resaltaba. Pero como digo, o sea... Es una contra simplemente porque es algo que creo que quisieron hacer y no se pudo lograr, pero la verdad que no va en contra del mod para nada, se puede jugar tranquilamente sin esto. Ahora vamos a hablar de las cosas a tener en cuenta, son dos nada más, así que esto va a ser breve. La primera es que dura de 2 a 3 horas, a lo sumo como mucho cuatro horas. Esto es por la dificultad balanceada que tiene como les dije y es relativamente corto, así que en una tarde lo pasan, eso no va a ser ningún problema. Si es que no tienen tiempo o si es que querían un mod más largo, les aviso que dura eso, de 2 a 3 horas, 4 como máximo. La otra cosa a tener en cuenta son los helicópteros, ¿por qué les digo esto? Porque en una parte apareció un helicóptero de la nada y me empezó a disparar y yo dije, uy, se me complicó. Pero no se preocupen, lo pueden bajar a balazos, no hace falta tener explosivos. Son bastante fáciles de, de matar dentro de todo. Así que eso forma parte también del, de la atención que prestaron en que esté todo balanceado. En fin, ¿recomiendo el mod? Claro que lo recomiendo. Como les dije antes, los mapas son excelentes, el diseño, la estética, la coherencia que tienen entre sí. Además del de gameplay que es bastante justo, balanceado, como les había dicho antes. Y las contras que les dije son más que nada cosas con las que tener cuidado o cosas en las que fijarse más que aspectos negativos o que perjudiquen al mod. Así que esto fue Half-Life Cool Mods de Infected, espero que les haya gustado, soy Mats96 y nos vemos la próxima.